Hoy, en la clase de Ciencias Naturales, vamos a trabajar con los bichitos del aula. Empezamos este proyecto, Bichos en el Aula, eh, bien, primero, por lo, el contenido que, que da el diseño, ¿no? que hay que trabajar, y segundo, por todo el entusiasmo que le ponen los chicos cuando ven realmente un bichito, como llaman ellos, en vivo y en directo. Entonces, eh, la idea fue traer primero, a pedirles a ellos que trajeran en frascos, todo se le explicó bien para que traten de tener cuidado, todo los, los lo que encuentran en la tierra. Era. Y lo tienen que dibujar con todos los detalles que ustedes vean del microscopio, este y aquel. Entonces después lo van a poder escanear acá y pasa a la compu para verlo y poder publicarlo en algún afiche digital o en el mismo Edmodo. Vimos toda la diversidad que hay en, en los animales, eh, dentro de, o sea, fuimos como encasillando a los invertebrados. Eh, ellos fueron buscando información en varios lados, eh, en, en biblioteca y en internet. Eh, los chicos a partir de las netbooks, sí, empezaron a hacer investigaciones, tomaron muchos registros de, de fotografía, videos. Eh, luego trabajamos con la plataforma Modo, donde cada uno podía eh, transmitir eh, qué que encontraba, eh, subía sus fotos, sus registros, a partir de unas herramientas nuevas que les fui dando, como la ficha digital, los formularios. Todo eso fue incorporándolo al proyecto. Primero hizo el formulario, les envió por el modo a los chicos el formulario en Google Doc. Correspondían los formularios, como que veía que los chicos estaban motivados a utilizar esas herramientas herramienta, ¿sí? más allá del papel y de, de la hoja. Bueno, hicimos muchos escaneos también. Eh, los chicos aprendieron a escanear, que era algo... Novedoso, no, no lograban entender por qué la hoja que estaba en el papel sí pasaba a la computadora, era algo impresionante. De novedoso tiene que ellos eh, construyen un conocimiento, porque se sienten como muy valorados. de Sí, yo eso lo vi o, o le van y le muestran a las familias. Entonces, o se muestra a la familia algo que ellos aprendieron en el aula y que no queda en un libro, que, sin desmerecer, ¿no? obviamente, los libros, pero como que ellos pueden publicar lo que hacen ellos.